Eh, acabo de ver una cosa, es la de que... Aún no te has suscrito, ¿a qué carajos esperas? <risa> no puedes suscribirte, cuando quieras, cuando puedas, donde quieras. <risa> ya lo, lo puedes hacer. Suscríbete ya para no perderte ningún vídeo mío y posiblemente que no te pierdas mi directo que voy a transmitir eh, en tres días. Este 23 de junio Y bueno el directo va a ser de los de los buenas Así que no te lo pierdas Y <ríe> no tengo nada más que decir Esto Bueno Suscríbete ya Y ayúdame a animarla A la audiencia Gracias Sé que puedes